del paro médico lo habíamos señalado, es un paro parcial. Veamos el reporte. Este viernes se cumple el paro convocado por el Colegio Médico de Bolivia en demanda de mejores condiciones de trabajo. La medida afecta a los afiliados del sistema público en todas las capitales del país. Sin embargo, según el reporte de la Caja Petrolera, por ejemplo, solo se vio afectado algunos servicios de salud porque otras especialidades y emergencias trabajaron con normalidad. Generalmente la consulta externa no, no funciona, sobre todo en el eje troncal. Eh, no, no, no trabajan, pero sí hospitalización y emergencia sigue trabajando y algunos policonsultorios de primer nivel también no, no han parado según el colegiado médico de La Paz manifestaron que el sector pedirá reunirse con la ministra de salud Gabriela Montaño este lunes en instalaciones del colegiado si no se da dicha reunión realizarían un paro de 48 horas la próxima semana. Sí, nosotros hemos recibido una invitación para el día lunes una reunión con la ministra de salud y lo que se está pidiendo es que sea en el colegio médico y es lo que vamos a exigir que ella ahora visite el colegio médico porque creemos que hemos asistido a todas las reuniones que haya querido, hemos estado en Santa Cruz, en Cochabamba, ahí y ahora, pues, nosotros queremos que visite nuestra casa y que ahí de una vez saquemos soluciones. A su vez, la población que se ve afectada por estas movilizaciones demandó la atención de los profesionales en salud, pese que algunos servicios como operaciones, emergencias y otros trabajaron con normalidad. Así está, este mañana no querían atender. ¿Y ahora qué le han dicho? Ahora están atendiendo también este medicamentos Médicamente no más vamos a tardar. ¿sí? Mm. Esta mañana, ¿a qué hora ha venido usted? las 8 estamos aquí, Después, aquí vamos a ir, mi mamá chocando, ya está, no puede caminar, ya está, sentada adentro, está ya. No, está atendiendo nomás. ¿Están atendiendo? Sí, está atendiendo nomás. ¿Pero cuál perjudicial sería el sí, sí, pero hay veces necesitamos, pero hace paro, hacen, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, esta noche yo, emergencia ha entonces yo, emergencia estoy, pues... Ah. Tienen que soportar la paciencia. Sí, hay que soportar, no hay otro.